Ahora veremos los cambios a las clases del de cazador de demonios, las diferentes especialidades en el 0.7. Ahora furia ciega estaría aumentando el daño y la duración en un 10 a 20% en lugar de 25 y 50. El rango de generación de demonios de forraje de llamas se redujo en un 20% y las armas ahora se generan frente al cazador de demonios. A su vez también la embestida vil mejorada e instintos desesperados intercambiaron de lugares en el árbol de talentos. Lanzamiento furioso y erupción Bing intercambiaron también lugares, en cuanto a venganza los demonios eh, de forraje para la llama ahora tienen un 20% menos de salud y finalmente en talento jugador contra jugador la habilidad magia inversa activa los efectos de reacción de los prejuicios disipados.